¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas, me alegro mucho de verte de nuevo amigo. Muy bien, igualmente. Pues nosotros estamos súper contentos de que estés hoy aquí con nosotros en el Observatorio de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Isabel I y por supuesto pues súper agradecidos también de, de que puedas compartir este ratito con nosotros para hablar de educación emprendedora y de emprendimiento. Encantadísimo, <ríe> me encanta el, el tema de, de hoy. Antes de nada, para quien, no nos, para quien no te conozca, para quien no conozca a Fran Guillén, Fran es el autor de Paso de Gigante, un libro espectacular, que por cierto lo tengo por aquí. Muchas gracias uh -huh. por, por el ejemplar, está súper bien, que animo a todo el mundo también a que se lo lea. Y aparte de ser el autor de Paso de Gigante, del que luego también hablaremos, es emprendedor en serie, inversor. Eh, y bueno, entre varios de esos emprendimientos, corrígeme, Fran, si me equivoco, destacar que eres el fundador de Impulsame, uno de los primeros programas de aceleración en combinar empresas de economía digital y real, y también el creador del popular podcast Acelerando Empresas, que yo también soy seguidor del mismo y también animo a todo el mundo a que lo escuche porque es súper interesante y también hablaremos de él porque creo que tiene mucha cabida en esta sesión de hablando de educación emprendedora. Y ya pues solamente por acabar con la introducción de Fran decir que, que es muy buena gente y no sé si me he equivocado en algo, Fran, quizás en esto último. <risas> Bueno, amigo, yo espero que eso sea lo, más, lo, más, lo único cierto realmente de todo. <risa> <risa> en Muy eso me bien. conformo. Pues nada, pues si te parece vamos al lío, que se nos pasa el tiempo y, y ya que te tenemos este ratito queremos aprovecharlo al máximo posible para conocer tus opiniones pues como gran experto y actor bastante conocido en, en el ecosistema emprendedor. Así que nada, para ir calentando... Eh, en la anterior entrevista que hicimos en, en el Observatorio de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Isabel I, que entrevistamos a, a Joaquín González de EGFS Consulting Group durante esta semana de la educación emprendedora, le hicimos eh, lo que podríamos decir la, la pregunta del millón, ¿no? Y tú como emprendedor en serie, como inversor, eh, pues nos gustaría que nos dieras tu punto de vista sobre el emprendedor nace o se hace, Fran, ¿tú qué crees? Bueno, buena pregunta para empezar. Pues yo te hablaría de, de mí, ¿no? Porque bueno, hablar de otros para paso hablo de mí. <ríe> yo realmente eh, no nací emprendedor en el sentido de estricto de montar empresas, probablemente porque mis padres pues, no lo eran. Mis padres pues ambos funcionarios, con lo cual pues mi camino, el estándar de mi vida más o menos estaba marcado para, como muchas personas en España, al final determinar pues mis estudios, mi carrera, soy ingeniero de informática. Al final, hacer, hacer pues una oposición o, bueno, o trabajar en una empresa que, que fuera casi como una oposición, ¿no? una empresa para toda la vida. Lo que pasa es que yo era un poquito ¿no? <ríe> demasiado activo, ¿no? eh, un poquito nervioso y, entonces, y juguetón. Y entonces, pues ya, sí, me hice algunos experimentos. Monté cuando era muy joven temas de en el primigenio internet, hacer cosillas eh, sí. para, para empresas, vender ordenadores, y ese tipo de cuestiones. E incluso, oye, hice el camino. Real, ¿no? O sea, trabajé en empresas y saqué mi oposición, eso creo que tú no lo sabes. Yo saqué el número uno de la Junta de Andalucía para tema de, de, de informática, ¿no? Con lo cual, oye, era como, bueno, mi, mi abuelo me decía, este es tu cortijo, niño, me lleva un abrazo casi me parte la espalda de contento que estaba. Qué Pero ¿sabes qué? Al igual que hablo en el libro, muchas veces confundimos la estabilidad con la felicidad creemos que cuando nos resolvemos la pirámide de más lo por abajo, ¿no? lo del tema de tener suficiente sí. dinero para vivir, montar tu familia, todo esto, tener tu casa, obviamente, pues ya está hecho todo. ¿no? Y lamentablemente, amigos, por lo menos en mi experiencia, ni mucho menos. ¿no? Así que descubrí que mi vida tenía que tener otras cosas. Tenía que, que empezar a hacer cosas más interesantes que mi día a día, que era muy calmado, estaba muy bien. Yo no me quejo, pero había que hacer otras cosas y realmente descubrí que emprender que para mí es la máxima expresión de la libertad y de poder hacer lo que te gusta, era infinitamente más interesante. Tanto es así que empecé a emprender en muchas áreas diversas, como tú ya conoces eh, por, por otras conversaciones que hemos tenido, uh -huh. y finalmente monté esa aceleradora de empresas Impúlsame. Ya hace ocho años, tenemos siete ediciones y también pues, otros proyectos. ¿no? Hoy en día estoy de director general, por ejemplo, de una empresa de tratamiento del cáncer, que no tiene nada que ver en absoluto con lo que yo he estudiado, o por ejemplo, en, somos líderes en la empresa de agricultura tecnológica, que se llama Bio Agro, ¿no? la empresa del alcance se llama Plusvitec. Y, y otras muchas, muchas, muchas más aventuras, aparte de invertir y todo lo demás. Con lo cual, mi respuesta a tu pregunta es que da igual, da igual. Porque si tú no has nacido emprendedor, tienes suficientes oportunidades hoy en día para darte cuenta que esa es una vida muy interesante y que tú eres capaz, si te lo propones, de montar tu empresa. Y a tener éxito en tu negocio. Igual en el que tenías pensado o en otro, ¿vale? Porque tienes pues que pivotar. Pero, desde luego, nadie es más que tú, nadie es menos que tú tampoco. Así que, por supuesto, atrévete. Si no lo tenías por defecto en tu ADN, en tu, bueno, en tu familia, da igual. Lo puedes descubrir. Hoy hay muchas formas. Seguro que en la universidad que, que tú, tú estás se predica, y yo lo sé que se predica, pero en otras muchas iniciativas. Así que, en mi opinión, es si has nacido de una familia emprendedora Oye, enhorabuena, ¿vale? Inténtalo, Pero si no, no te preocupes, no hace falta. No piden ningún carnet, ¿vale? Para, para meterse en el club de los emprendedores. Así que ánimo a todo el mundo que se lo esté simplemente planteando por intentarlo. O sea, no lo vas a intentar, oye. Por lo menos inténtalo. Si no sale, bueno. Pero, ¿y si sale? <risa> bueno, <risa> que la verdad es que es una muy buena, muy buena reflexión, la verdad. Así que nada, pues seguimos. Eh, ya que te tenemos aquí también, pues como, como el autor del libro Paso de Gigante, que también repito, que creo que tiene muchísima cabida aquí en, en esta sesión, porque eh, Paso de Gigante realmente es una fábula de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, eh, al que no se lo haya leído, eh, le damos una breve pincelada y así también pues, lo, lo animamos a, a leérselo. Eh, puedes contarnos brevemente de qué trata Paso de Gigante, pero sobre todo eh, hay una cuestión que, que a mí personalmente y que creo que es muy interesante, eh, pues me interesa mucho, que es cómo surge esta idea de, de escribir libro de Gigante y qué fue lo que te motivó a, pues eso, a escribir un libro de estas características. ¿no? Bueno, el libro surge probablemente por, por bueno, intentar transmitir un poquito mis vivencias, aunque no es una autobiografía, ni mucho menos, hay una mezcla de muchas cosas, de muchas personas que conozco y entre ellas, por supuesto, de mí. Y sobre todo de responder también una pregunta que me hacían muchas personas en el podcast, en Acelerando Empresas, eh, me, me escribían muchas personas y me decían, oye, Fran, ¿qué puedo leer para iniciarme? Pues estoy un poco perdido. Eh, claro, y te pones a pensar, oye, le recomiendo el manual del Lean Startup o, o el libro de Steve Blank. Son libros muy técnicos a veces sí. ¿no? Y, y que además están muy enfocados a menudo en, en, la, en el emprendimiento tecnológico, que no todo el mundo es emprendedor, emprendedor tecnológico, aunque use la tecnología. ¿no? Entonces, claro, con todo eso y con el, los libros que a mí me han inspirado mucho, como Padre Rico, Padre Pobre, que es una fábula también, o El monje que vendió su Ferrari, en fin, muchos bueno. libros así, digo, oye, pues vamos a hacer uno de emprendimiento, ¿no? Y el libro, pues muy brevemente, tampoco por, por saturar, eh, pero, pero va sobre eso. Una persona que está en un momento de su vida que a priori lo tendría todo, o, bueno, todo lo que se dice que, que es necesario para ser feliz, sobre todo estabilidad laboral, como te decía, y que desde luego no es feliz. Tiene unos ataques de ansiedad terribles, está pues mal, ¿no? Y el médico pues, ya no sabe qué, qué decirle, ¿no? no sé qué probar ya contigo. ¿no? Y le manda una cosa bastante extraña, un bautismo de buceo. Es decir, salir de su zona de confort. A él le da mucho miedo todas las cosas así, de, de probar cosas nuevas y, y de, de hacer actividades así extrañas ¿no? o peligrosas supuestamente. Y eso le hace que pues, descubra que ni mucho menos están peligroso, ni, ni nada por el, ni extraño, ni nada por el respecto, pero sobre, sobre todo se encuentra una persona, un mentor, en este tipo de libros siempre aparece un mentor, que le hace replantearse su vida y replanteársela en el sentido de emprender, ¿vale? Y después le acompaña en ese camino, ¿no? Y de hecho lo reta, lo reta con, con una, bueno, una propuesta que es, oye, si después de todo lo que me has dicho no has emprendido, ¿por qué? ¿Por qué no tengo dinero? Bueno, vale, pues, ¿y si yo te doy un millón de euros para montar tu empresa? Verdad, ahí se queda, ahí se queda, se queda te dejo la historia eh, es, es, ya te digo, ¿no? no es autobiográfico sí que tiene muchos tintes, pues yo finalmente después de este, esta etapa de funcionario, pues acabé dejando la administración pública para dedicarme en cuerpo y alma a todos mis proyectos y, y lo he visto, lo he visto en muchas personas ¿no? lamentablemente eh, hay muchas personas que se levantan cada día sufriendo, ¿no? De vaya tela, hoy tener que volver a meterme en el coche, en el atasco, de ver a gente que no me llevo bien, hacer cosas que no me gustan, pero tengo que tirar para adelante porque esta es la forma de vivir, ¿no? tengo que ser responsable, tengo que tirar para adelante con mi vida, con mi familia, pues igual no es la mejor forma, amigo, si te estás planteando eso. Y este libro simplemente es una vueltita a esa idea y un método que también te permite salir si estás en ese pozo. Sí, la verdad es que, bueno, eh, como, como he comentado antes, eh, yo me lo he leído, me resulta súper interesante y la verdad es que es un libro que además eh, tiene un trasfondo y tiene una enseñanza sobre el tema del emprendimiento y creo que es muy interesante porque te lo cuenta a partir de, de una historia. Que, que mi siguiente pregunta era, pero he visto que la has contestado, porque eh, mi pregunta era si los personajes eh, realmente eran reales <risa> o no, supongo que tú, eh, estando en contacto pues, con tantos emprendedores y conociendo a tantas personas de, de, de este mundo, pues supongo que también habrás cogido pinceladas de historias y las habrás metido al libro. Por supuesto. Sí, todos los autores al final se, en cierta forma, meten parte de su vida, ¿no? Y yo no he querido centrarlo en particular en, en alguien porque quería que fuera algo realmente uh -huh. en el que muchas personas se pudieran sentir identificadas, pero, pero ¿cómo, cómo no, hay, hay detalles ¿no? de muchas personas en mi entorno, de emprendedores, de, de grandes inversores, amigos míos, de, de, de, de socios, de familiares, de, de, y bueno, y por supuesto del sitio maravilloso en el que se pasa la aventura, que es en La Herradura, ese sitio existe, es un pueblecito de Granada maravilloso, precioso maravilloso. en la costa, que tiene pues, forma de herradura por eso. Sí, sí, sí. y que hay pues, uno de los mejores fondos marinos para bucear de toda Europa. ¿no? Así que está la costa tropical, un clima maravilloso y si alguna vez podéis, os animo a avistarlo porque ese centro de buceo existe, se llama así, se llama Open Water y, y bueno, pues eh, hay inspiración, mucha inspiración sobre lo que yo viví ahí también en ese centro de buceo. Comparo, sí, sí. a fin de cuentas, el, el emprender con el bucear y paso de gigante es cuando justo estás dando el salto al agua vale, o el paso al agua, que tienes que dar un paso muy grande para no quedarte enganchado desde el barco con, con claro. la botella ¿no? entonces ese mismo miedo que, que sienten los emprendedores cuando se lanzan la primera vez porque no saben lo que hay debajo no se ve desde arriba, no, lo que hay debajo del agua normalmente pues es muy parecido a lo que se siente la primera vez que, <ríe> que te animas a bucear hablando, hablando, de, bueno, hablando del libro y hablando de, de miedos eh, mi, segun, mi, mi tercera pregunta eh, es que sé que también hablas en el libro de, de ella. Eh, ¿Cuáles crees que son los, los principales tópicos o mitos sobre el emprendimiento? Bueno, hay, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Es una pregunta profunda y probablemente para, <risa> para largo tendido. Yo me quedaría con, con algunos, quizás los más eh, principales, los que veo más a menudo, ¿no? los, que, los que en todas las formas de aceleración en los que participo, no solamente en Impulsame, otros muchos hermanitos que he ido sacando Impulsame y otros muchos programas, o emprendedores que ayudo, siguen teniendo, incluso emprendedores experimentados, ¿no? <ríe> siguen teniéndolo. ¿no? Uno, el más eh, habitual, eh, lo he dicho antes, ¿no? es, oye, yo es que no, no soy capaz, ¿no? por el motivo que sea, no soy capaz por, no tengo suficiente dinero, eh, no soy lo suficientemente inteligente, no tengo los suficientes contactos, no tengo pues no sé la, la suficiente energía ¿no? capacidad de, de esfuerzo para en fin un montón de cosas que, que, que pues a fin de cuentas se resumen como el síndrome del impostor que que, es, que hoy en día está tan, tan famoso eh, y que hacen que la gente pues se quede estancada ¿no? nunca lo intente ¿no? eso, eso es algo muy muy muy muy habitual eh, no soy capaz porque ponle 15 cosas detrás y es un tópico Absoluto. ¿no? En cualquiera de las derivadas de, de, de ese no soy capaz. ¿no? Porque yo creo que estamos en uno de los momentos más bonitos de la historia a, para poder hacer realidad tus sueños, para poder desarrollar tus proyectos, para poder financiarlos incluso aunque tú no tengas capacidad para ello, para buscar gente que te apoye, para asociarte con gente que no conoces hoy en día hasta de otros países ¿no? de forma instantánea, incluso más rápida como tú y yo estamos haciendo ahora que, que irnos a, a ver a, a Burgos, ¿no? entonces creo que realmente para cada excusa hay obviamente una, una contra excusa hay, hay una solución y a fin de cuentas todo, todo al final se resume en si tienes las suficientes ganas eso para mí es lo importante, o sea, si tú tienes de verdad ganas al final vas a superar cualquier obstáculo que se te ponga por delante y de hecho, la mayoría de los obstáculos que saldrán no son ni siquiera los que piensas que van a salir. ¿vale? Esto es algo muy, muy, muy habitual. Y otro, yo diría que también eh, tópico gigantesco, ¿no? Es el... Yo no soy lo, lo suficientemente creativo, ¿no? Eh, no tengo ningún proyecto estrella o o algo que, que podría, o sea, revolucionar el mundo, ¿no? Porque yo no tengo ningún, no he inventado el Bitcoin, no he inventado la plataforma de, de yo sé, de red social más popular, en fin. Y sabes que, que también es otro tópico, porque no hace falta tener el proyecto estrella más grande del mundo, la mejor idea del mundo, no hace falta ser el, el más astuto o el primero en hacer algo en absoluto. Totalmente, o sea, en absoluto. de acuerdo. Decir, eh, o sea, podríamos buscar miles de ejemplos los, los primeros pues, han tenido desventajas terribles y los que han triunfado son los siguientes, precisamente, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, pero también en, en, cualquier, otro, en cualquier otro ámbito. O sea, el, el, el emprendimiento tecnológico, tú lo decías antes, la aceleradora que, que dirijo, eh, pues apostamos por el economía, la economía real también, ¿no? Muchas veces apoyándonos con herramientas tecnológicas para mejorar procesos, para, para hacer marketing, para hacer muchas cosas, pero ojo, que... Hoy en día, la mayoría de proyectos que siguen teniendo éxito son proyectos que no son digitales, son proyectos que no son tecnológicos de base. Lo que pasa es que brilla mucho más el que consigue una gran ronda de inversión para montar una aplicación o un, no sé, un sistema de cualquier tipo. ¿no? Oye, yo soy ingeniero informático, o sea que a mí me encanta la tecnología, ¿no? No, no la desprecio en absoluto, pero no tenemos que ser tecnólogos para montar una empresa, ni muchísimo menos. De hecho, es más... Difícil conseguir éxito teniendo una empresa tecnológica que no una empresa tecnológica porque ahí están las estadísticas, uno de cada diez proyectos al final eh, son los que triunfan en el área tecnológica y, y aproximadamente la mitad de proyectos eh, de economía real salen adelante, es mucho más probable que te vaya mejor en la economía real, lo que pasa es que efectivamente pues, a menudo no son tan escalables, o sea, el que brilla, ese uno de diez brilla muchísimo y por tanto... Se hacen muy famosos los emprendedores y por supuesto nos hacemos ídolos, ¿no? Es muy del ser humano. Y que yo no soy los más, no hace falta que seas los más. No, no habría hay mucho, que... mucho espacio para ir, muchos hilos más en el mundo, de hecho. Así que bueno, ya te digo que, que ese es otro de los grandes tópicos. Y hay muchos más, ¿no? Simplemente al final se resume en que nada de lo que te digan por ahí realmente es real. Ni puedes sacar patrones. y Cada, cada historia se distinta. Así que, como decía al principio, ¿por qué no lo intentas? ¿Por qué no te vas a dar el gustazo? E intentarlo alguna vez, apostar una vez por ti en tu vida, inténtalo Muy bien la verdad es que la, la reflexión y además bueno tus palabras son súper motivadoras me gustaría también aprovechando esta, eh, esta pregunta que hemos hablado de, de tópicos eh, y que hemos hablado eh, has estado comentando de Joder, es que yo, no, yo no, no he inventado nada nuevo eh, aquí te, te voy a lanzar si te parece bien una serie de tópicos sobre las ideas de negocio eh, que, que tú me dices si es verdad, es mentira o, o hacemos una reflexión muy breve sobre, sobre estos tópicos, ¿no? Uh -huh. eh, porque yo considero que son tópicos erróneos, pero igual tú no tienes esa opinión, ¿no? Uh -huh. eh, un tópico sobre, sobre la idea de negocio es que la idea es lo que más vale. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? Obviamente es una combinación, ¿vale? O sea, la ejecución de esa idea es la que al final determina si aquello se pone, va a tener éxito o no, si se ejecuta pues, de la forma adecuada. Pero, a ver, la idea también es importante, porque, a fin de cuentas, si te pones a andar un camino que te va a llegar a ninguna parte, pues vas a echar mucho tiempo intentando ejecutar algo que de partida pues, tampoco tenía mucho sentido. Por eso es tan importante que nos formemos. ¿no? Y esto sí que lo aconseja mucho antes de que comencemos a, a emprender, o bueno, por lo menos a la misma vez, ¿no? se puede hacer perfectamente, eh, intentar entrar en un programa de formación, en un programa como pues, vuestro de la universidad, eh, aprender formas de hacer negocios distintas de las que se enseñaban hace 20 años. Hace 20 años te, te ibas a una escuela de negocio te daban pues, toda la vara con el plan de negocio, con el, con el plan de financiero a cinco años. Perdón, bueno, así que no sé si esto tiene sentido en el mercado todavía. Entonces, Buscas una forma mucho más rápida de validar si efectivamente tiene sentido y a partir de ahí efectivamente ejecutamos bien y hacemos que aquello crezca todo lo que pueda. Entonces, eh, de, esta, de, de, de este tópico de la idea que se supone que la idea es lo que más vale, eh, sacamos la reflexión de que realmente lo que más vale es, es el conocimiento, es el saber cómo llevar a cabo esa idea de negocio más que la propia idea. ¿no? Vale, mm. si, siguiente tópico, con esta idea me voy a forrar, la idea que tengo no la tiene absolutamente nadie y no existe nada igual en el mercado. Absolutamente. Esto no te lo te cuento que me lo han contado. Yo mismo <ríe> recuerdo que el primer, primer gran proyecto escalable que monté hace bastantes años en el, bueno, voy a decir primigerio de internet, pero todavía prácticamente no existía el concepto del Business Angel, ni existía pues casi en línea startup ni cosas estas, ¿no? Entonces eh, yo pues decía esto, es que somos los primeros, nadie está haciendo esto, ni siquiera en Estados Unidos, ¿no? Y era como... Wow, ¿no? O sea, estaba yo muy excited, como dicen los Yankees, eh, porque yo porque había, dado, había dado con algo que, que, igual a que yo era un pelotazo, ¿no? por, por ser el primero en hacerlo. Ya, ya decía antes yo que, que esto no tiene más vuelta de hoja, eh, esto puede ser bueno o puede ser malo, eh, no, tiene, no tienes ni mucho menos que, que, que, que, que pasarte en que eso te va a ir, por eso te va a ir bien. Y desde luego la ventaja competitiva tampoco está nada clara, ¿no? con lo cual tampoco te vuelvas loco. ¿no? Si al final era, era verdad, pues algunas veces sí, pero, pero realmente tampoco eso es muy relevante. Y, y si no lo era, bueno, pues ya está entonces, Exacto. sinceramente, además muchas veces que tampoco sabemos lo que está haciendo la gente, ¿no? porque la gente obviamente cuando le va bien es cuando lo conocemos ¿no? Eh, pero para muchas sí. mentes en el mundo que están haciendo cosas en su garaje o en su soberado, como por ejemplo aquí en Andalucía que tenemos soberado en unos garajes y, y arriba de la planta de las casas antiguas de la, hay muchos trabajando haciendo proyectos maravillosos que algún día salen a luz y, y lo petan por ejemplo, entonces no tenemos que basarnos en, en absolutamente nada de eso Claro, sí, exacto, claro, es lo que, claro. lo que podríamos eh, llamar, ten cuidado, que, es, que esto es una idea feliz, tampoco te enamores de, de tu idea de negocio porque pierdes eh, totalmente la objetividad y ojo, si no existe nada igual en el mercado, puede ser que realmente el mercado no lo quiera, entonces, claro. ahí, pues. Por eso temprano. la importancia de validar, temprano. Siguiente tópico y el último, no quiero contar mi idea porque me la van a quitar. <risa> o sea, esto no es algo tipiquísimo, ¿no? Sí, el emprendedor Gollum, sí, lo comento <risa> en el libro también, ¿no? Esto es algo también muy natural del ser humano, oye, eh, esto es algo muy habitual. Yo tengo personas ¿no? que, que han venido a, a hablar conmigo, ¿no? incluso a pedirme inversión, que no me querían contar la idea, <risa> y a ver si digo, oye, ¿crees que lo único que tengo que hacer en mi vida yo, con todo lo que tengo, es estar <risa> robando ideas a quien venga a contarme, ¿no? o sea, sería lo, lo que me faltaba ya, ¿no? Eh, no, no, no, en, en absoluto, eso no funciona así. Si la gente copia, ¿vale? Y es verdad que se copia, de hecho hay un término que se llama copycat, ¿vale? Cuando eh, tienes ya éxito, es decir, en, en España, por ejemplo, se montó 20 cuando a Facebook ya le iba muy bien en Estados Unidos y lo hicieron más rápido, ¿no? O, bueno, o Globo, ¿no? Que, que ahora pues conocemos, o, o, o Cabify, ¿no? Cuando ya pues Uber realmente se demostró que que funcionaba en Estados Unidos y otras muchas más, pero pero tú en el momento inicial, o sea, nadie te va a copiar en absoluto, por, por muchos motivos. Uno de ellos es que realmente la gente está haciendo ya sus cosas. Empezar, ¿vale? Y tu idea te parece a ti muy maravillosa en tu cabeza, pero a la gente... pues y además es una es una forma, sí que es verdad que aquí en, en, en España somos así, en Estados Unidos, por ejemplo, es muy habitual contar sus ideas de negocio, porque además es una forma ¿no? de, de validar tu idea de negocio. Claro, eh, es exactamente tu la única vez. forma si cuentas tu idea de negocio a ver si a la gente le gusta o no le gusta. ¿no? Yo, yo creo que a fin de cuentas eh, la respuesta para esta pregunta que, que muchas personas me la han hecho, incluso en el podcast he hablado mucho de esto, es ¿qué pierdes si no la cuentas? Y lo que pierdes es infinitamente más. Si no las cuentas. ¿vale? Porque a fin de cuentas las ideas eh, no son una, son el fruto de contrastarlas con otras personas, con la opinión de otras personas que al final vas montando, vas mejorando, vas dándole forma y llegas a algo que al final pues igual si tiene sentido como una ejecución adecuada. ¿no? Pero, pero si tú no lo cuentas, nadie te puede dar feedback, nadie te podrá ayudar, nadie podrá unirse a tu equipo, o Exacto, ser socio tuyo, o invertir en ti, con lo cual ya tienes perdida la partida. <ríe> Por tanto, <Desde ríe> la has matado antes que a no hacer, con lo cual no, no tiene sentido. Desde, desde luego. Entonces, Son cosas que pasan la primera vez que emprendes, que bueno, somos muy... Pero después, una vez que ya estás, decir, ya estás metido y acostumbrado, incluso aunque te haya ido mal, ya te das cuenta que, que a nadie le importa en absoluto lo que tú haces. Entonces volvemos, volvemos a lo mismo... Eh, de que quizás lo más importante para la, la, para la hora de emprender es tener ese conocimiento ¿no? porque eh, tú, tú mismo lo acabas de decir eh, a mí me pasaba eh, pero con el tiempo, con la experiencia con el conocimiento que has ido adquiriendo te vas dando cuenta de estas cosas ¿no? entonces eh, creo que, que no sé cómo, cómo lo ves tú pero creo que la reflexión que sacamos de estos tópicos es que el conocimiento tener, tener los conocimientos para la hora de emprender es, es básico ¿no? Entonces... lo que pasa es que bueno, el conocimiento no es la información vale cuidado sí con... exacto la, no es ¿vale? la información es decir, la información eh, es importante vale leer hacer cursos ir a máster, whatever ¿no? lo que sea el conocimiento es mucho más es interiorizar realmente esa información hacerla tuya y para eso amigo normalmente hay que ser cocinero antes que fraile es decir <risa> hay que pasar eh, esos sufrimientos y eh, o bueno, por lo menos eh, tener a alguien que lo haya pasado muy de cerca y, y que esté contigo de las manitas por eso la figura de los mentores, de los advisors es tan importante, ¿no? para intentar no caer en errores habituales porque, porque es, al final somos humanos eh, hay muchas cosas que son contraintuitivas ¿vale? como estas que hemos estado hablando y que si no la has vivido al menos una vez es difícil ¿no? que, que, sí. que, que, porque la hayas leído en algún sitio te la hayan comentado en una sugerencias de pasada eh, la pongas en marcha ¿no? y aquí hablamos de muchísimos posibles errores ¿no? de, de cómo asociarse con otros eh, algo muy, muy básico al principio eh, que, cómo afrontar el mercado cómo, cómo afrontar pues, la búsqueda de inversión hay muchísimas cosas o sea, que se re, puede... realmente lo que estamos hablando es, es de esto de educación emprendedora ¿no? o sea, entonces eh, hablando de, de la educación emprendedora Tú que hablas con muchos eh, actores del ecosistema emprendedor en, en tu podcast y, y seguro, no lo sé, pero seguro que en alguna entrevista habéis tratado este tema, eh, ¿tú cómo ves el, el panorama actual relacionado del, del emprendimiento en la educación en nuestro país? ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, realmente es un tema a mí apasiona. ¿eh? Yo, yo he intentado alguna vez eh, montar proyectos de esto. Tengo que decir que <ríe> algunos han ido mal, muy mal, <ríe> peor, muy mal de ¿no? de cerrarlos y otros han ido bien. Algunos están en marcha y están creciendo mucho. Eh, esta misma iniciativa de las propias aceleradoras, ¿no? y, o, o por ejemplo programas que, que, que tenemos para, para ayudar a personas desempleadas, que también, pues, fin de cuentas, es capacitación. O incluso opositores.net, empresa de la que soy socio e invertí, que es ahora mismo la empresa líder ¿no? en cuanto a formación de oposiciones eh, para, para la Junta de Andalucía o para el gobierno de España. Y demás, ¿no? eh, yo creo que es un sector súper interesante. Eh, creo sinceramente que está todo por hacer. Es decir, creo que la educación de dentro de 100 años se va a parecer como un huevo en una castaña... Eh, lo que se está haciendo ahora y bueno, prueba de ello es el boom de la pues, educación online como por ejemplo un caso de vuestra universidad o de los MOOCs o, o de muchísimas otras cosas. ¿no? Yo creo que por ejemplo el ámbito ahora con, no me gusta llamarlo betaverso, pero bueno, en realidad virtual ¿no? desarrollada y barata y accesible y de calidad, ¿no? sin marearte y con conexión eh, ilimitada, eh, eso puede alterar Tantas estructuras, eh, entre ellas la univers las universidades tradicionales, que, que ya os digo, yo creo que, que lo que vamos a tener dentro de, no, no 100 años, dentro de 20 años, va a ser muy distinto de lo que estamos viendo. ahora. Lo que pasa es que ahora toda esa revolución se está fraguando, hay mucha gente probando modelos de negocio, de, de desarrollo de aplicaciones, de webs, de, de, de, bueno, de, de cursos, hay de muchas historias, y algunas se están ya yendo muy bien, se están convirtiendo incluso en unicornios y tal, y otras están simplemente creciendo, pero que van a revolucionar absolutamente el mercado. Y a fin de cuentas, sí que es verdad que tenemos una estructura de títulos, de tal, pero, pero una vez que, que las cosas suficientemente evolucionan suficientemente, ese tipo de cosas pasan a segundo nivel. ¿no? Está pasando, por ejemplo, en Google, ¿no? que ya, ya decían hace poco que, que para ellos no es tan relevante o, o, o, o ni siquiera es un factor a considerar. Eh, que tú tengas una carrera otra, otra, ¿no? un título universitario otro, ¿no? en, ese, en ese tipo de contextos. Obviamente hay profesiones que están regladas y que tienes que tener un título para poder ejercer, abogados, arquitectos, ese tipo de cuestiones, pero empieza a ser una línea muy delgada en lo que realmente va a valer o no va a valer. ¿vale? Y, y, y este tipo de retos ¿verdad? se van a enfrentar esas universidades más tradicionales, esas, esas, esas, esas, esas regulaciones gubernamentales, y, y desde luego, mmm, yo sinceramente Pienso que todo el que tenga ganas ¿no? y le guste el tema de, de educación está en el momento justo para meterse, porque se pueden hacer cosas, yo creo que maravillosas y cambiar la vida de muchas personas. ¿eh? Es un tema que ayuda a muchas personas a, a, a, sobreviv a sobrevivir, ¿no? yo diría, a prosperar. ¿no? Eh, hay plataformas que, en las que se pues, enseñan cursos, no voy a decir por no hacer publicidad, pero. Eh, eh, de cursos de programación, cursos de, de mucho tipo sí, y sí, sí, que sí. después las personas incluso en Latinoamérica, ¿no? en sitios en los cuales eh, eh, digo Latinoamérica pero en la parte más difícil ¿no? de Latinoamérica que casi roza el tercer mundo eh, ha hecho que, que familias enteras salgan de la pobreza y que, que prosperen ¿no? o sea que creo que es algo que, que es muy bonito muy necesario y que desde luego va a cambiar estés tú metido o no estés metido <risa> por otro lado por otro lado Fran eh... Tú que, que también estás muy involucrado en el mundo universitario, colaborando con diversas, con diversas universidades, como, como es eh, ahora mismo en nuestro caso, ¿no? con la Universidad Isabel I, ¿cómo crees que, que, es, que debe de ser la relación universidad-empresa y si consideras que realmente la universidad es un buen sitio para emprender? Yo creo que es un, un magnífico sitio planteado de la forma adecuada. ¿vale? Yo, pues como tú bien dices, colaboro no sé, en cuantos máster ya y este tipo de cuestiones... ¿no? De, no solamente titulación oficial, sino no oficial, ¿sí? muchísimos tipos. Y yo creo que depende de la persona que lo diga ¿vale? Hay, hay eh, profesores que son superactivos, que ellos mismos son emprendedores y que lo han visto desde partida y, y se están haciendo intentos, ¿no? Se están haciendo intentos dentro de la estricta regulación que hay y que tampoco deja mucho margen de maniobra en realidad a muchos profesores porque ya van muy apartados con los, con los temarios, ¿no? las troncales y tal... Pero sí que hay iniciativas. ¿no? El otro día, por ejemplo, he recordado que, que ahora en Navidades estuve de profesor en un, en un ciclo que se está haciendo en, bueno, no voy a decir tampoco en la universidad, en Sevilla, presencial, y habían seleccionado de todas las carreras a aquellos que tenían más espíritu emprendedor, los habían unido, los habían metido en una clase a la que iban pues, invitados eh, distintos profesores con, con cierto grado de experiencia en emprendimiento y era alucinante ver cómo esas personas estaban bueno, ya emprendiendo, ya con proyectos con que facturaban que, y otros bueno empezando. Eh, o sea, se pueden hacer muchas cosas, deja cartones, se pueden hacer mil, mil iniciativas, eh, lo que pasa es que, claro, esto como digo, eh, es algo que está llegando poco a poco. Yo estudié ingeniería informática y te aseguro que de milagro, pero te lo digo de milagro, eh, vi algo de emprender, de milagro. Y, y lo vi de milagro porque, bueno, uno de mis grandes amigos hoy en día en el mundo académico, eh, un grandísimo profesor Rafael Corchuelo, al que le mando un saludo si, si esto lo ve, eh, es una persona conocidísima, y él, usando la libertad de cátedra, salió de una asignatura que se llamaba Métodos Formales de la Ingeniería del Software, que daban Ingeniería del Software como si fueran matemáticas con fórmulas, y él dijo, pues con mi libertad de cátedra vamos aquí a montar proyectos todos como si fuéramos emprendedores, haciendo Scrum, metodologías ágiles, montando proyectos de... Y ahí de hecho conocí al que después fue mi CTO en esa primera empresa que tuvo bueno, muchísima difusión. O sea, fíjate hasta qué punto hay que darle la vuelta ¿no? eh, por parte de esos profesores más, más hábiles a, para, para bueno. poder intentar instaurar el grupo de emprendimiento. Gracias a Dios está cambiando, cambiando poco a poco. Bueno. Lo que no sé, y no estoy seguro, sinceramente, es si va a ser suficiente. Si va a ser suficiente eh, y creo que, que la ola es tan grande de lo que viene, de la nueva formación, de los nuevos medios, de los nuevos canales, que el modelo actual... Eh, hasta qué punto va a sobrevivir, sinceramente. ya hay sitios en los que están sufriendo, sufriendo eh, caídas de, de, de inscritos, de, de muchas cosas, porque se les exige oye, unos años de su vida, un dinero, eh, por un conocimiento que, que igual después, bueno, no te digo que no valga, pero a lo mejor hay otras formas más eficientes de conseguir. Con lo cual, o sea, eh, no me quiero meter Para. en camisa de Ocebara, pero sí que, sí que es verdad que que el tema es complicado. Nos, y nos quedamos es en, que, en que realmente eh, está habiendo un cambio, de, sobre todo pues, desde tus orígenes como, como universitario, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, ahora eh, eh, nosotros también desde dentro, desde la universidad que, vemos en la, que estamos programando una serie de, inicia, de, iniciativa, de iniciativas vemos cómo la universidad realmente eh, tiene que servir, ¿no? Para que las empresas se fijen que la universidad es una fuente de talento y sí que es verdad que es muy importante tener una educación emprendedora para poder desarrollar proyectos que den solución a, a esos retos ¿no? de, de las corporaciones y exacto ¿no? que vean a la universidad pues, como, como una fuente de talento ¿no? por, por otro lado, eh, ya para terminar porque uh -huh. con, con muchísima pena, porque la verdad es que me está encantando esta charla contigo, ya para terminar Fran, eh, algún consejo que, que le puedas dar a las personas a los emprendedores o quizás futuros emprendedores que estén viendo esta charla Date una oportunidad. Ese es mi mayor consejo. Si Brutal. no te la das tú, ¿quién te la va a dar? Genial. Tratamos mucho peor a nosotros mismos que a otras personas. O sea, le daríamos este consejo probablemente a nuestro amigo que nos dice: Oye, pues tengo la inquietud de meterme en este mundo, de emprender y tal. Hombre, pues anímate, ¿no? Fórmate y lánzalo, inténtalo, pero a pero nosotros mismos. Uah muchas veces no lo tratamos sí, sí es verdad sí es verdad pues eh, creo que es eh, un consejo breve pero vamos con puntería creo que es muy bueno <risa> y nada eh, lo que te he comentado pues con muchísima pena llegamos al final de, de esta breve pero creo que interesantísima entrevista ha sido un placer conocerte un poquito más y que nos hayas compartido tu opinión sobre aspectos muy interesantes acerca del emprendimiento y por supuesto sobre la educación emprendedora que como hemos visto es realmente importante y así que nada Fran te agradecemos nuevamente que nos hayas acompañado en esta sesión esperamos volver a contar contigo en futuras ocasiones y nada que sepas que la Universidad Isabel Primera es tu caso muchísimas gracias Fran un placer muchas gracias a vosotros.